En este video te vamos a mostrar cómo funciona el sistema de información de retribuciones, mediante el cual vas a poder generar los recibos de retribución y así respaldar los ingresos de asociados en cooperativas de trabajo. Ingresa a la página del INAES, argentina.gov.ar barra INAES y hace clic en el botón Acceso a Entidades Registradas. Completa con el quit y la contraseña y hace clic en Ingresar. Si no tenés código de acceso, tramítalo haciendo clic en Guía de Trámites. ¿Cómo gestiono la información de retribuciones en mi cooperativa? Al ingresar al sistema, hace clic en Sistemas habilitados y luego en Libro de Asociados en Línea. Una vez dentro del Libro de Asociados en Línea, hace clic en Módulo de Recibos. En este módulo, vas a poder informar o ver retribuciones y generar los recibos para los asociados. Para poder personalizar el recibo con el logotipo de la cooperativa, hace clic en Recibos y luego en Logo de la entidad. En esta pantalla vas a poder cargar la imagen del logo desde tu computadora o celular. Es importante que tengas en cuenta las recomendaciones de tamaño y formato para que se vea correctamente en los recibos de retribución. ¿Cómo genero el recibo de retribución de manera manual? Para acceder al sistema manual de recibos, hace clic en Recibos y Generar recibos. Primero, ingresa el quit de la persona asociada con la cual estamos informando la retribución. El sistema validará que la persona esté efectivamente ingresada como asociada a la cooperativa y automáticamente va a mostrar la información de la última retribución informada a esa persona. Ingresa la fecha de recibo. Ten en cuenta que el sistema permite la carga de una fecha anterior al día actual, pero es un sistema que respeta la correlatividad por lo cual no podrás cargar fechas anteriores a la del último recibo vigente. A continuación, especifica el medio de pago. Puede ser mediante un banco o en efectivo. En caso de ser vía bancaria, podrás ingresar el CBU de la persona asociada. Este dato es opcional. Luego, ingresa los datos de retribución, excedentes y retenciones. Recordá que la retribución es el ingreso periódico que reciben los asociados a una cooperativa de trabajo. Los excedentes son aquellos excedentes repartibles aprobados por la Asamblea luego de aprobar el balance. La retención del monotributo es el pago que hace la cooperativa en nombre del asociado a cuenta de la cuota del monotributo. También puedes ingresar en otras retenciones los pagos que haga la cooperativa en nombre del asociado, como puede ser, por ejemplo, la cuota de la prepaga de salud. Finalmente, el sistema te permite, de manera opcional, completar la información ingresada con detalles sobre lo que se está abonando. Esta información luego se verá en el recibo que se emita. Una vez cargada toda la información, hace clic en Grabar recibo para que esta retribución esté efectivamente informada. Luego de grabada la retribución, podés descargar el recibo emitido haciendo clic en Descargar recibo. El sistema automáticamente va a generar un archivo PDF del recibo que podrás descargar. El sistema emite dos recibos. Uno deberá quedárselo la cooperativa para su archivo y el otro deberá ser entregado al asociado o asociada. ¿Cómo realiza una carga masiva de retribuciones? El sistema de carga masiva permite ingresar un gran número de retribuciones en un solo archivo, facilitando así la gestión de entidades con muchos asociados. Hay que tener en cuenta que el sistema permite cargar retribuciones con una sola fecha de pago. Para usar este módulo, hace clic en Recibos y Carga masiva. Tenés la opción de descargar un archivo de Excel ya formateado de manera adecuada. También podés acceder a un instructivo con información sobre cómo completar el sistema de retribuciones mediante el link indicado. Abrí el archivo y completa la información requerida. Quit de la entidad. Quit del asociado la fecha en que será el pago, la modalidad en que se abonó la retribución, el CBU si es necesario, el monto de la retribución, excedentes en caso de que existan, la retención del monotributo y otras retenciones que hubiera. Al igual que el sistema manual, se puede agregar opcionalmente información complementaria en los campos detalle de otras retenciones y detalle de contribuciones. Recordá que para la importación masiva, Todas las retribuciones tienen que tener una misma fecha. Una vez completados todos los datos, recordá guardar el archivo con el formato CSV delimitado por comas. Volvé a la página de INAES, seleccioná el archivo a subir y hace clic en Subir Excel. El sistema va a realizar una validación y te va a informar en caso de encontrar errores. Al cargar el archivo, vas a poder ver un detalle de las retribuciones que se van a generar. Si están todos los datos correctos, hace clic en Generar los recibos analizados exitosamente. Luego de generados los recibos, podés bajarlos todos juntos haciendo clic en Descargar ahora y el sistema va a generar un archivo comprimido con todos los recibos que luego podrás extraer en tu computadora. ¿Cómo veo la información de todas las retribuciones cargadas? Hace clic en Recibos y Listado. Podés filtrar la información por Quits, y por fecha, especificando un periodo para solo ver los recibos que nos interesan. Además, podés volver a descargar los recibos y anular los recibos en caso de ser necesario. Para anular un recibo, hace clic en Anular e ingresa la fecha en la que se está anulando y cualquier descripción necesaria de por qué se está eliminando el registro. Finalmente, podés descargar un archivo de Excel con todo el detalle de los listados de los recibos de las retribuciones informados haciendo clic en Descargar listado de recibos. En este Excel estará toda la información vertida en el módulo de retribuciones y facilita el control y la auditoría de las retribuciones que se realizan en tu cooperativa de trabajo.